Bueno, ellos son los que tienen el control de eso, ellos son los que saben, imagínate, si ellos creen que no se puede, que no se haga, porque imagínate, hay muchos contagios. Yo creo que no se puede. Depende cómo ande la cuestión, depende cómo vaya el de la, de la situación de, de enfermedad. Pero voy a pasar a la tercera porque usted sabe que esto no está bueno. Hay más infectados ahora, está muriendo menos, pero hay más infectados. Ya van a 20, 2020 el pico, hay que pasar a la tercera fase para.. O sea que eso, después que pasen las elecciones, que va, dicen que van a cerrar el pueblo, pero van a haber muchos más infectados, ¿no? tanto. Que la gente se cuide más para que puedan abrir, porque si estamos en este, en este coronavirus, el problema es que deshidrán de la gente. Oh, yo no entiendo eso. No vale. entiendo, no, no entiendo. No, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Que esta gente aspiran, aspiran y nada, y nada más cogiendo para ellos y no resuelven nada solamente para ellos. Eso hay que esperarlo porque va a llegar. Yo estoy de acuerdo que no lo hagamos hay mucho contagio. No, yo no estoy de acuerdo con la, con la sencilla razón de que hay demasiado contagio, demasiado contagio en el país. Y esto cada claro, día va a estar en aumento, entonces ¿dónde vamos a llegar? Si esto sigue... ¿Vamos a tener que cerrar el país de nuevo? ¿Otra vez? ¿Sí o no? No estoy de acuerdo porque se está muriendo demasiada gente todavía. No Está bien eso. Si quiera ellos la hacen, ni no la hacen quiera va a pasar esto. Mejor es que la den así, pero que la elección es para que salgan de eso ya. A la vez y salgamos de eso. Creo que no venía como inconveniente, que la gente no somos fáciles. la gente no tratamos las órdenes. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, aunque yo tenga este negocio, porque la gente no captaba las órdenes. Ellos están todavía y tienen que abrir esa vaina ya. No me están sufriendo lo que tiene esos tipos de negocio. Yo estoy de acuerdo a que ya no nos detengamos más. Yo estoy de acuerdo que pasemos a la tercera fase. No puede pasar la tercera fase. Hay mucho contagio todavía. Lo que tenemos que protegernos. Eso es asunto de, de gobierno y la oposición, yo eso no me meto. Pues nosotros los ciudadanos tenemos que, que hacer lo que digan. En el gobierno y, y la bendita oposición que nunca deja de hacer. Siempre la oposición siempre está. Al frente. Entonces, como cómo ciudadanos como lo hagan. Hoy? La gente va a llegar a un extremo, va a tener que cerrar, no obedecer. La gente no se correga con ellos porque tratan de ayudarlo y ellos no cooperan. Pues no cooperamos porque ellos también, tú pues, sabes, uno trata de protegerlo más que se no pueda, güey. bueno. Bueno, de acuerdo. ¿Por qué? Niños, sí, en pero el... Que está marchando mal. Está. Que, no la, que quiten todo desde ahora. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Adiós, Jóvenes, en el grupo está eso vamos un, a hacer un, un negocio que sobre tiene sobre el maestro y, y, y, y, y, y el ministro y el penco. Sí, sí. Eso es un negocio que tiene con la posición trancado y, y, y ellos haciendo campaña. Están asustados. Están asustados, eh, con Y no tengo un negocio que, que tienen que saber de, de la palabra, con eso. Pero a mí no te lo ha con eso.